Porque es nuestra lucha, nuestros derechos y de, dejemos de estar uh, oprimidos por los managers y los bases. Yo también trabajo en un restaurante de comida rápida y es justo que luchemos por un salario mínimo. Yo tengo que tener dos trabajos. Para estar más o menos, también trabajo como janitor y pues hay que seguir la lucha. Hello, my name is Marissa Kaiser and I worked here for three years ever since I was 17. And I worked en the drive thru as a cashier and it takes two people to work as my job. And and working here for three years, I I can't live off of eight dollars an hour. I I live in I live in my own car and also live in motels and hotels around here. It's not It's really not king you can't hide we, we can, can see, see your greedy side, side. King, you, you can't can hide we can see your greedy side I think we should get 15 hours right. Right. because I'm tired of working at a poverty wage because there's so many people there's so many people out there so unfortunate can't can't provide for their own families It's getting ridiculous and I really want to fight for this right. yes. this is what we deserve I've been in security for about three years now, and I'm only making like $10 bucks an hour. So I kind of understand where you're coming from, where you have to live in hotels and all that stuff. I understand $15 an hour truly will actually help everybody out, you know, because then we can actually put the money back into the community. No justice. No peace. No justice. No peace. 10 años, desde que empecé a trabajar empecé ganando lo mínimo. Siempre gané lo mínimo hasta que me, me hicieron uh, assistant manager, me subieron un dólar, pero me doblaron el trabajo. A veces tenía yo que trabajar horas gratis para terminar mi trabajo. No hay respeto, no hay respeto para los empleados. Es un sueldo que no, que no los, los ayuda en nada, no le respetan sus horarios. Tenemos un solo cajero, tenemos dos personas en la cocina y cuando tenemos inspección, mandan a traer a todos los empleados para cubrirlos ante los demás. No es justo para los empleados, no es justo para los managers. Merecemos un sueldo mejor, así como trabajamos, así como le dedicamos tiempo a nuestro trabajo, también necesitamos que nos dediquen. Esa hace falta en nuestra bolsa, en nuestros hogares. Vamos a pelear por los 15.